cansé de jugar, no puedo simular que todo está en forma, ya no más Hoy salí a trabajar, a ganarme el pan, no me digas que ahora cuesta no más La ciudad, la ciudad se ha vuelto tan hostil, se ha vuelto tan hostil. La lluvia de consignas ahogará, pero nunca saciará a nuestra sed, nuestra hambre y sed. De paz. Dueño usted, la verdad, dejen de disparar, no tiren más sus piedras de metal. Todos quieren ganar, todos quieren más pan Pero nadie afloja el puñal La ciudad, la ciudad se ha vuelto carmesí vuelto ha vuelto carmesí, la verdad, que la puede soportar, que la puede aguantar, dejaré que me lleve a su nidal. La ciudad, la ciudad se ha vuelto carmesí, se ha vuelto carmesí. La verdad que la puede soportar, que la puede aguantar, dejaré que me lleve a su Unidad.